Bueno, chicos, última bajada vale, me he decidido y, y, y he subido a hacer otra bajada porque iba súper enchufado, esta bajada es decir que se compone de dos tramos bajada hacia Potoco y el siguiente tramo sería bajada Potoco, vale eh, espero que os guste y vamos allá deciros que voy sin batería, ok entonces ya voy a ir con la batería agotada, vale mira por aquí ...han entrado gente ...no me veas... voy a enchufar un poco... Sí, míralo, por aquí han bajado Bueno, yo quiero hacer un llamamiento al ayuntamiento... ...de Bogarra ...y le digo... ...que por favor... Me dé una casa para los fines de semana, que yo me vengo a limpiar las bajadas y hacer nuevas variantes, siempre con el consentimiento de, del ayuntamiento. Pero no está, vale. Vale. por aquí ha estado Peña disfrutando de la nieve. Magnífico. podéis contemplar estos maravillosos, esta maravillosa senda llena de nieve. Hubiera molado, se lo hubiera desplicado yo, pero bueno, es lo que hay. Vale, y epa, que me voy al barranquillo pero mira lo que vale también así que esté marcada es que pues, nos vale de guía <coughs> ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Qué puta maravilla! ¡Qué puta maravilla! Lo siento por Luis vale, porque tiene su bici, la tiene eh, que la ha tenido que enviar para que le hagan unas reparaciones en garantía y está sin eléctrica ahora mismo. Qué puta locura, qué puta locura. Cómo se desenvuelve la vapiera oh. que han puesto a pie <risas> Pero la arena de esta mojadilla te da te da buenas sensaciones ¿eh? esta arena en, en verano es un puto una puta de eh en cuanto te descuidas se te va la rueda delantera y te comes el suelo vale entonces por en una parte muy buena así mojailla Está muy muy buena sensación ¡Vaya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Las putas piedras esas! ¡Ey! Por la, por la derecha voy a ver bien. ¿vale? Lo siento, es la mandaría que me he comido antes de, de iniciar el descenso. Como podéis pues ver, esto es. ¡Precioso! ¡Joder! Oh. Bueno, no podéis decir que este material, para mí, no bueno, es solo ¿eh? Bueno, he, te... he tenido que cambiar la tarjeta, ¿vale? Porque ya se me queda sin tarjeta. Entonces, posiblemente, la bajada de Potoco, a lo mejor no la puedo grabar. Entonces, os digo que aquí arriba, os dejo la bajada de Potoco que hice, una ruta que hice aquí en Mogarra eh, pues, para verano, pues. ¿Vale? Donde está la, bata, la bajada de Potoco Por si no me da tiempo a grabarlo todo, ¿vale? Solo quería dejarlo claro ¿Vale? ¿Vale? He visto ahí como me ha resbalado. Bueno lo que iba, ayuntamiento de bogarra. Por favor, dame una casica y yo me vengo todos los fines de semana. O casi todos los que pueda. ¿Vale? Y me dedico a limpiar. Todas las sendas que hay ¿Vale? Como esta ¿Veis? Esto ahora mismo es un peligro Todo esto ¿Veis? Todo zarzas ¿No ves? Y esto ahora mismo vienes aquí Porque tienes que venir enchufado ¿Vale? Para poder subir Y... Que, que en, la, en, en, en la... Cuando viene en verano Ya me pasó ¿Vale? Ah. Bueno, esto es bajada hacia Potoco. Ahora vamos a hacer Potoco. Ahora el Potoco la tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Y lo mismo esta bajada te deja en el pueblo. cuidado. Vamos a poner la batería, lo que me queda. Me queda ya nada. Espero que me dé para terminar. Pero luego hay que subir un poquito en el pueblo. Tengo que agarrar. Batería. Ya. Esta gente... Ha pasado por aquí porque hay marcas De bicicleta Bueno, empezamos Potoco, ¿vale? Aunque parezca que no Esto ya es Potoco Ahora mismo voy sin asistencia. Y to ahorrar. El máximo. He ido apurando con, tour, con Sport, el modo Sport, para poder subir antes y.